Se miraron de ventanilla a ventanilla, en dos trenes que iban en dirección contraria, pero la fuerza del amor es tanta, que de pronto los dos trenes comenzaron a correr en el mismo sentido. Ramón Gómez de la Serna, Gregarías.